Bueno, vamos a iniciar. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy a las personas que estamos hoy aquí en esta sesión y también a las personas que nos acompañen eh, por medio de este Facebook Live. Hoy tenemos el segundo día, la tercera sesión del programa público que viene a partir de la beca catalizadora, la beca que dimos el año pasado, eh, una beca que se dio gracias al apoyo del de Artists in Berlin Program con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco del Fondo Internacional de Ayuda para Organizaciones Culturales y Educativas. Hoy tenemos eh, una sesión con dos de las organizaciones y, eh, que recibieron la beca del año pasado. Esta sesión se titula Confrontaciones desde la disidencia sexo y nos acompañan Andrea Fonseca, Chaín, ju Cuello y Lía Vallejo de la colectiva La Maricada de Honduras, de Musigalpa eh, y Johan Mijail de Lecturas Queer RD, Catinga que ediciones de República Dominicana Entonces vamos a iniciar primero con, con Johan para eh, conocer un poco más qué es lo que, qué es lo que hacen eh, desde Lecturas Queer RD en, en, en Santo Domingo y luego conversaremos con La, la Maricada para después pasar un par de preguntas y, y hacer la conversación más entre nosotras, más informal. Entonces le paso la palabra a John. Muchas gracias por estar aquí. Bueno. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, quiero decirles que no voy a poder encender la cámara en video porque he tenido problemas con mi computador pero espero que mi voz pueda llegar eh, y se pueda entender un poco lo que les quiero hablar en, en esta pequeña intervención yo he escrito un pequeño texto que de hecho es el texto que leí en la última presentación de lecturas queer rd eh, que se estuvo celebrando durante eh, varias versiones en una librería que estás a punto de cerrar también por la crisis de, de, del coronavirus, del COVID. Y este texto un poco va a, a, a comentar desde un espacio biográfico, político, lo que pues vengo proponiendo desde las lecturas queer, que es lo que da nacimiento a Catinga Ediciones. Desde que pensé en regresar al país, me preocupaba muchas cosas. Se abrió en mí un entramado complejo de reflexiones y de recuerdos. Pensaba muchísimo en el Santo Domingo homofóbico y profundamente heterosexual, donde había crecido y estudiado mi primera carrera. Pensaba en lo que para mí una infancia y adolescencia homosexual había repercutido en mis maneras de estar en el mundo, las miradas y las burlas, el rechazo a mi amaneramiento y las grandes murallas construidas en mi entorno familiar y social por expresar un descontento con las maneras hegemónicas de entender la sexualidad y el género. Pensaba en dos cosas. Lo primero era iniciar un proceso de rehabilitación porque sin darme cuenta lo que comenzó como una fiesta terminó en un after complejo donde el cóctel de pastillas parecía alumbrar un camino hacia la muerte. Aquella escritura se había encarnado en el cuerpo y ese mundo de la poesía se confundió en mi piel. El reconocimiento por mi trabajo en esos años de extranjería habían hecho de mí otra persona. Pero por suerte, por suerte, dentro de todo eso convulsionado, aprendí a mentir con las travestis, que me enseñaron a mentir porque es la única forma de hacerse de verdad, me decían. Despertaba gracias al mentix y podía conciliar el sueño gracias al clonazepam, pero me salvé. Tuve la muerte y la locura en mis manos y la dejé ir en nombre de ese ensalmo que me llevó a ser mi madre, donde Doña Cuca, en la calle 9 de Barrio Nuevo en Villamella, cuando tenía 8 años después de una culebrilla, que es lo que podría comentar en este momento como mi primer encuentro con la muerte. La muerte siempre está cerca de mí. O no sé si la muerte, digamos, la ruina, el caos, el fracaso, el error, la ansiedad y el escándalo. Ya aquí pude comenzar a inhalar otras cosas. En nombre de legua que siempre me abre el camino, el aire de Santo Domingo es otro tipo de polvo. El, polvo. el polvo mágico de aquí es otra cosa. En Santo Domingo no hay problemas. Yerba mala nunca muere, decimos aquí. Lo segundo era cómo continuar mi recorrido reflexivo y artístico con todo lo que había aprendido en esos años de migración. Cómo podría continuar poniendo el cuerpo y mis heridas para invitar a las otras a poder imaginarse fuera de la doctrina hegemónica del sexo y sus continuidades en las narraciones masculinas, neoliberales y coloniales. ¿De qué manera podría aportar en la circulación de micropolíticas desde el activismo artístico en República Dominicana ahora de manera directa y presencial? Ya no estaba colectivizándome, por ejemplo, con la Sofía de Devenir, activista e historiadora travesti que nos encerraba en su casa en el barrio Mato Sur para explicarnos lo urgente que se hace que seamos nosotras mismas las que potenciemos una memoria de nuestras existencias y sobre todo una pulsión escritural y estética de nuestro deseo. Ya no estaría con la José Carlos y su discurso transfeminista en relación al trabajo sexual y al VIH o a la Jorge Díaz con la que escribí un libro inflamadas de retórica, escrituras promiscuas para una tecno de colonialidad que aunque nunca nos llevamos bien porque esa es terrible, la mejor en todo, sabíamos que la amistad también puede ser una estrategia política para inventarnos tiempos y espacios, que era la amistad y la actualización constante de los afectos con sus complejidades lo que nos ofrecía caminos hasta ese momento, que hasta ese momento las activistas de la disidencia sexual que colaborábamos con el colectivo utópico de disidencia sexual Pubs entendimos como metodología de hacernos un lugar de resistencia en la heterocultura. Ya aquí, en Santo Domingo, logré rápidamente armar diferentes proyectos que tenían que ver con lo que vengo insistiendo. Mientras comencé a planear personalmente mis ideas, los comentarios que comenzaron a llegar hasta mis oídos era que estaba loca, que me cambió el acento, que había subido de peso, que tenía que bajarle un dos al discurso porque no se me entendía. Todo esto de nuevo me regresaba, aunque sea un pleonasmo el re al regreso de un Santo Domingo que agencia sus maneras de producción cultural sin valorar casi nunca el pensamiento crítico, las diversidades y disidencias corporales, cognitivas y sexuales. Un mundo masculino y heteronormativo que se refleja en el Museo Público Cerrado, los mismos hombres de la macropolítica partidista, ambiciosos de poder porque ahí solamente ven dinero, lo pintoresco de las yipetas, la suspensión constante de la energía eléctrica, el extractivismo, la crisis ecológica, la heteronormatividad. En contradicción con un panorama interesantísimo en las personas un poco más jóvenes que yo en reivindicar de manera más activa su existencia negra y afrodescendiente. Las mujeres modernas y cierta mano dura la cultura del femicidio. En todo ese collage de emociones, salud, deseos, nostalgia, nacen las lecturas queer que fue y se realizó hasta un quinto volumen y está detenido el proceso, digamos, presencial. Hemos seguido trabajando a través de su plataforma eh, de, de Instagram, básicamente, y que les voy a compartir en eh, eh, eh, la pantalla para que puedan ver algunas cosas que hemos hecho en este tiempo. Y dentro de esas cosas también algo que ya hemos realizado con los fondos pues, de, esta, de esta beca. Un espacio que levantamos con el apoyo de la librería Mamey y todas las que iban y querían participar de una instancia que pretende en su pulsión molecular poner en tensión el panorama heterosis del evento cultural dominicano. Las lecturas queer es eso, pero también es una investigación activista y performativa que yo estoy haciendo. Esto es también una performance que en su versión de llamamiento público deviene en una especie de asamblea constituyente, como me gusta decir a mí, donde el sujeto subalterno puede hablar. Y en, ese, y en esa habla invitar a una escucha atenta y profundamente política de una investigación que encabezo, cuyo objetivo es generar una publicación que desde una contradicción atemporal me permita proponer un archivo de documento disidente sexual sobre entre comillas, las prácticas queers en República Dominicana hoy, que es, y les voy a comentar un poco, que es también hacia donde van dirigidos eh, los fondos eh, de la beca. Desde la interpretación eh, y la especulación, desde ahí trabajo en esta investigación, de sus posibilidades en la escritura, la fotografía, el cine y el teatro. Las lecturas queer están en su pulsión conceptual intentando ser eh, más que un recital y por ello nos, interesa, nos ha interesado eh, las versiones que han ocurrido, ir proyectando registros y archivos audiovisuales de otros artistas no eh, heterosexuales latinoamericanos, además de hacer cierres con intervenciones performativas, eh, con shows drag queens, etc., porque entendemos la necesidad de promover manifestaciones y producciones que pongan las subjetividades que están fuera de las identidades rígidas como centro de encuentro del cuerpo, poniendo en tensión la idea del cuerpo nacional de un Estado dominicano asesino y empecinado en continuar negando nuestras existencias y esencias raras, demostrar que somos determinantes e importantes en la toma de decisiones de la vida pública. No es cierto que lo queer, aún en su escritura y pronunciación alterada del inglés, es decir, queer con C, eh, pu pueda contener todo lo que significan los cuerpos y energías que están involucradas en esto de las lecturas queer y catinga ediciones. Sobre todo porque sabemos que el racismo y el clasismo existe, pero es un punto de partida para tratar de hablar de lo que olvida la diferencia sexual y su mandato heterociscolonial. En ese mismo sentido de reflexión, me gusta pensar que estos proyectos van afectando a otras personas y que hay mucho interés en pensar ese tiempo como posible lugar, eh, eh, digamos, seguro, entre comillas y, y cursivas, un, un espacio seguro, eh, eh, con cuerpos que están en fuga sobre los cánones de las valoraciones heteronormativas. Eh, aquí... En, en, en, en lecturas queer y en ediciones, nos interesa encontrarnos con otras personas negras, con otras personas amaneradas, con lesbianas masculinas, con mujeres, con, lo que también, con las que también se deprimen, con las intensas, las que sufren porque quieren deconstruir el amor, a las que dejan en visto, a las que no quieren ser penetradas, o a las que tragan todo. Las que quieren que todo estalle, las travestis, las trans, las no binarias, los género fluido eh, le voy a compartir en la pantalla un poco eh, el sitio, eh, bueno, con, eh, con acá, acá pueden entrar a la página web de Katinga Ediciones, eh, este es el logo, eh, donde hemos publicado eh, una serie de fanzines eh, que pueden acceder a él eh, con escritores eh, dominicanos, eh, negres. Eh, de la comunidad LGBTQI+ eh, están en descarga gratuita eh, un poco esta imagen eh, es el inicio de la investigación en la cual se extiende el, el, el hecho de las lecturas queer porque lo que he hecho es una acción de construir este evento público llamado lecturas queer para entonces conocer eh, a, a, a, a, a conocer y eh, eh, encender una escena, construir una escena de personas que están hablando desde las diversidades de disidencias sexuales en un contexto dominicano. Y en primera instancia, esta investigación que está todavía en proceso eh, y que esperamos publicar en lo adelante, pues va a poner en evidencia estas escrituras, estas lecturas eh, de estas personas que han formado parte de las lecturas queer. Eh, nosotros está, estamos muy emocionados y realmente agradecemos a las personas involucradas en este proyecto, en esta beca, porque eh, obviamente estamos acá en República Dominicana con una orfandad institucional eh, Johan, creo que te perdimos por unos segundos. No sé si estás por ahí. Vamos a darle un par de minutos a ver si vuelve. También aclarar que Johan tiene un problema técnico y por eso no se está viendo la cámara. Y solo escuchamos su voz por si alguien cree que... Se desconectó. Eh, bueno, hagamos una cosa, sigamos con la maricada eh, y si Johan regresa, pues le dejamos como terminar a donde estaba, pero para no quedarnos así en blanco, este, le cedemos la palabra. Hola. Sí, esa fue mi hija. Hola, nosotros somos inicialmente en este momento del tiempo y el espacio, la maricada. Y más o menos vamos a empezar pues leyendo nuestro posicionamiento que básicamente resume ahorita en este tiempo lo que somos o okay, qué buscamos. Bien, eh, la maricada surge precisamente por la necesidad de juntar eh, nombrar, posicionar y reconocer el trabajo de creadoras y creadores de la comunidad LGBTQ+, y de la disidencia sexopolítica, bueno, analizarnos, conocernos eh, desde nosotras, nosotros nosotros contra la hegemonía heterosexual, eh, que precisamente pretende evaluarnos o validarnos o clasificar incluso nuestro trabajo, eh, siempre imponiéndose para hablar por y de nosotras, nosotres, nosotros. Colectiva La Maricada es un espacio separatista contra la estructura racista, patriarcal, eclesiástico-religiosa, capitalista, misógina, heterocis normada y homonormada. Aclaramos que no aceptamos proyectos, ni trabajos, ni colaboraciones que alaben, respalden e inciten a mantener estas estructuras y sistemas de opresión que históricamente han aniquilado, censurado, violentado nuestras existencias. Somos un espacio inmaterial, autónomo, autogestionado y antiacadémico en constante cuestionamiento que desea construir redes colectivas con otras posibilidades de ser y de habitarse no hegemónicas. Invitamos a todas esas otras existencias con la misma necesidad de imaginarse posibles en otras realidades a crear y compartir sus obras en esta plataforma digital de creación. Marica, torta, trans, traba, culera, queer, monstrua, disidente. Existimos, ¡Existimos, insistimos, insistimos resistimos! resistimos. a cada día! Muchas gracias. Bueno, básicamente también esta es una dinámica de nuestro posicionamiento, que, en, que en, en no haya vocería, sino que entre todas y todos podemos hablar. Y nada, eso. ¡Mija! ¡Ya viniste! <ríe> Creo que Mija ya vino. Aquí está. Johan, te, te quedaste con algunas palabras sin decir. Es que esto es sí, acá el... estoy, sorry. Acá estoy, acá estoy. Se, no, se fue sí. la conexión. Est son, estas son las cosas que suceden con la, la virtualidad. Eh, tranquilo, si quieres continuar, dale de una. No, en realidad, eh, solamente invitarles a que pueden visitar la página catinguediciones.com. Ahí van a poder descargar una primera eh, ola de fanzines que se han publicado y luego vamos a estar colgando, eh, con esto ya sí se hizo con los fondos de la beca, eh, los registros eh, de este primer encuentro que se llamó Desobediencias. Igual me gustaría decir de que este encuentro eh, fue un encuentro, aunque abierto, eh, para, o sea, un, un, un evento mixto. Eh, sí estaba pensado en pensar el racismo, la decolonialidad, la disidencia sexual, desde corporalidades que están en un contexto eh, latinoamericano, pues hablando sobre esto. Y ahí tuvimos eh, eh, cuatro actividades, cuatro mesas. Eh, una se llamó Carne Negra. Futuro Negro, Pensamiento Negro Radical, que fue eh, dirigido por Iquillos Piña Narváez Funes, que es una activista negra, trans, eh, eh, venezolana de Barlovento, que está en resistencia, eh, ahora está viviendo en, en Barcelona y fue sumamente interesante y potente saber de que, de que es posible imaginar mundos donde, donde el racismo pues eh, eh, aparece en cierto sentido desdibujado en relación, digamos, a la centralidad eh, de pensar los cuerpos negros, los cuerpos afrodescendientes, también pensar que estos cuerpos que están destinados, digamos, a, a la muerte, al exterminio, al genocidio colonial que todavía está presente, pues postular, eh, eh, eh, digamos, un, fu un futuro eh, sobre estas, para estas corporalidades, imaginarlo es también está eh, bastante potente. Eh, pronto vamos a, a subir el registro de esta, de esta presentación. También tuvimos otra sobre Blackface. Este fue con Astrid González, que es una investigadora y artista visual afrocolombiana, donde hizo una, un recorrido sobre el Blackface desde la cultura, eh, digamos, eh, norteamericana y cómo el Blackface se ha utilizado también en diferentes momentos históricos para producir segregación eh, desde lo racial y también en un contexto específico de Estados Unidos, como eh, el, el Blackface se utilizó para un poco, eh, a través de los medios de comunicación, o mucho, eh, a través de los medios de comunicación, para representar de forma ridícula y de forma como gente presosa a las personas negras en la época más fuerte de la segregación, ras, la segregación racial en Estados Unidos. Y también tuvimos eh, otra mesa sobre drag queen y resistencia afectiva. Este fue con la Walpurris Gara, que es Benjamín Martínez, que es de México, que hace un drag político y generó una crítica relacionada al drag queen desde ese espacio más neoliberal. Eh, norteamericano, blanco, delgado, esta estética también fem, eh, que muchas veces reproduce muchas lógicas heteronormativas y también ideales de belleza que no, no, no, no están, digamos, eh, nuestros cuerpos representados ahí. Y yo también dirigí una mesa, un encuentro que se llamó Poéticas Anales, Amor Vegetal que un poco hablo sobre una serie de trabajos que tengo investigación relacionado con los imaginarios contrasexuales donde pongo el culo como un centro de espacio digamos de reflexión crítica al régimen heteronormativo. Aquí es interesante y, y lo voy a decir hasta son de chiste y de chisme también que una persona blanca comentó eh, dentro, de, de, de, de, de, dentro de la publicación que hicimos por el Instagram, les invito a entrar, lecturas queer, rd eh, y comentó como que eh, estábamos hablando de todos estos temas y utilizábamos eh, eh, fondos eh digamos que venían desde Alemania, etcétera, y me gustaría ya en el momento de las preguntas, las respuestas, un poco profundizar sobre eso y que hablemos, porque creo es importante sobre la redistribución de, la, de las riquezas, un poco también como hay una cosa política y que nos interesa, es igual estamos en resistencia a, a, a, a digamos, a una hegemonía, entendemos y tenemos la claridad de que es necesario generar, estas instancias y participar de ellas un poco pensando en el gesto político de la redistribución de, la, de las economías y cómo esas economías también pueden ayudar, eh, eh, digamos, a que eh, se construyan espacios políticos donde podamos pensarnos colectivamente. Hasta acá voy a dejar la, la intervención. Muchas gracias. Eh, bueno, justo la, planteamos iniciar esta conversación y que sea más una conversación, ¿verdad? Así que invitadas a tener el, el micrófono abierto para, para ir interviniendo conforme vayamos ahí conversando un poco más. Eh, cuando conversamos hace una semana, que tuvimos como una, un primer acercamiento para conocernos y todo, hablamos un poco como de, ¿verdad? de esta posición política que ustedes enuncian en, en, desde estos manifiestos y esta lectura. Eh, que inevitablemente nutre este, este proyecto o es quizás como el corazón o el, de, o el deseo de, o, o, o desde donde se mueven los proyectos entonces creo que nos interesaba mucho conversar cómo esa, esa posición política también se ve reflejada en la gestión que hacen como eh, Johan planteó en un momento incluso el cuestionar la idea de institución, de organización de, de lo, lo que se entiende como espacio relacionado a las artes, eh, que también inevitablemente tiene una carga colonial, una carga heteropatriarcal muy fuerte. Entonces, quería quizás como desde su, desde su lugar, desde donde ustedes trabajan, pensar un poco esto y, y con, con, conversemos como cómo eso les ayuda a ustedes o les impulsa a ustedes a, a gestionar de un, desde un lugar distinto, a trabajar en cómo hacen las cosas desde un lugar diferente. Eh, y desde esa resistencia también. Lo dejo puesto ahí sobre la mesa para quienes quieran empezar como a pelotear un poco estas ideas. No todas a la vez. Yo creo que ya lo dijeron de alguna manera porque sus posiciones son como muy explícitas. Ajá. Pero tal vez en el día a día, en esa cotidianidad del de hacer ser, de la ser eh, si tal vez nos pueden como ayudar a, a, a entender, acercarnos más, acercarnos más para que ustedes trabajen. Pues sí, al final es eso, pues es muy real y eh, como la pequeña búsqueda que hay es justamente de empezar a a imaginar que alguien piensa en que existimos, o que existimos, o que podemos vincular con otras personas iguales. O no iguales, pero con coincidencias políticas, y de pensares y de sentires, y que entender que a veces justamente es eh, simplemente, como decían, no lo siento como solamente una diferencia, sino un, un, un asunto de posibilidades, porque no es como no es como que estamos intentando cambiar una totalidad, sino es como un pequeño reconocer y nombrarse. Entonces yo por eso me siento como muy identificada con la idea de, de que, con lo que decía mi hija, ¿no? que al final estas, estas diferencias no tenemos mucho acceso. Entonces repensarse cómo se redistribuyen eh, las riquezas y el asunto para que nosotros sigamos trabajando y cómo podemos ir reclamando espacios, con qué a, a alianzas y colaboraciones también. Uh -huh. A mí me, me, me parece sumamente interesante esta pregunta y también lo, lo pienso desde, desde la encarnación también de esos proyectos de que si bien hay un pensamiento que se da en, en un lugar a, a abstracto, eh, eh, artístico, Dentro de, de un pensamiento político, pero también eh, esta, esta posibilidad de, de manejar recursos para hacer proyectos, eh, justamente también, eh, al menos a, a mí, al momento de que recibí, recibí la beca, para mí una, una de las prioridades fue en primera instancia, Tener una, una, una cantidad de esos recursos para dividirlo entre mis amigas trans, entre mis amigas negras, entre mis amigas activistas que estaban en situaciones precarias porque muchas veces, o que viven en situación de precariedad, porque muchas veces ya podemos hacer un proyecto de investigación dentro de estos lenguajes eh, tan complejos de, del arte contemporáneo, por ejemplo, del activismo crítico, de la misma literatura, de, de la misma poesía. Pero muchas veces no tenemos con qué pagar el arriendo o estamos en situaciones sumamente complejas. Entonces yo creo que también una, uno de los aprendizajes que he tenido como en este proceso ha sido eso de que, por ejemplo, no sé, con Catinga, cuando, cuando iniciamos el proyecto, Básicamente, con recursos que la gente don, don, don, donaba por un fondo eh, que abrimos. Eh, dentro de esas publicaciones que sacamos, eh, habían dos personas trans. Por ejemplo, bueno, Ju es uno de los eh, autores de Catinga Ediciones y también estaba Agatha. Para mí era también importante eh, cuestionar el hecho de que era más interesante generar una ayuda, o una colaboración de publicación de una fanzine, de una librilla, o eh, no sé invertir esos recursos por ejemplo en sus tratamientos hormonales entonces yo creo que algo mucho más mucho más interesante en relación a eso de cómo podemos realmente afectar las vidas de las personas que están en estos espacios llamamos de llamémoslos de, de minorías más allá de los proyectos como de, ese, de esa obsesión también como de la productividad de, de tener un resultado y, y demostrar algo, como esta cosa de la, de la materialidad. Entonces yo creo que eso también eh, eh, eh, es sumamente interesante cuando uno trabaja desde los espacios de la, de, de la disidencia, cómo nuestras vidas, nuestra piel, nuestras corporalidades están dentro de lo que queremos eh, eh, plantear y desarrollar como proyectos artí artísticos políticos. Claro, porque eso, eso inevitablemente lo, lo conecto con lo que dijiste antes, de, de, de cuestionar el uso de esos recursos, ¿verdad? Y desde y de estas plataformas que operan como desde un lugar, eh, como desde de una frontera entre el arte y la vida, cómo, cómo podemos realmente insertarnos, ¿verdad? En ese, en esa, de, de, y accionar cosas desde ese, desde ese lugar para, pues gestionar y trabajar desde lugares que quizás en otros espacios nos permitirían o no, se, no, no existiría esa posibilidad. Yo creo que eso, esto lo conecto mucho como con, con esta, esta, este cuestionamiento de los recursos y de la redistribución y, y también de, de cuestionar mucho como esa misma necesidad de, de nuestra productividad. Eh, y creo que, creo que eso también nos lleva a una pregunta que teníamos nosotros, que inevitablemente ustedes trabajan con comunidades que tienen... O sea, bueno, nosotras, Pablo. Sí. <risa> pues, eh, que Nos interesa mucho también como conocer un poco más de, de, de su contexto y, y pues darle a conocer a las personas que nos, están, que nos acompañan hoy un poco más de cuáles son las urgencias de las, de las comunidades con las que ustedes trabajan eh, y cómo consideran justo que, que operar desde este lugar y que incluso como utilizar el espacio del arte... ¿Cómo consideran que eso, que eso eh, contribuye o tiene un impacto hacia esas comunidades? Eh, creo, que, creo que es interesante que ustedes también están en esta, o sea, son proyectos eh, activistas de resistencia, pero también in, desde, des, desde una idea expandida del arte. Entonces quisiera también como, como que nos contaran un poco de eso, con, con, con qué, desde dónde trabajan esas, para, para atender esas urgencias y cómo consideran que que se genera un impacto desde este lugar. Sí, en, en ese sentido, en la misma línea de lo que compartía mi hija hace un ratito, eh, creo que nosotros y nosotras también compartimos como esto en el sentido de que quizás uno puede tener la mentalidad de eh, tenemos tal proyecto pensado, vamos a hacer tal cosa, pero nos encontramos con situaciones completamente diferentes o cosas que se presentan eh, en, en, a lo largo de, de lo que estamos pensando que quizá los fondos hay que usarlo por otra cosa y algo que comentábamos nosotros básicamente era que ahorita la gente en, en la pandemia, o sea el contexto económico que estamos, eh, sobre todo la gente racializada y la gente LGBT y LGBTIQ+, eh, necesitamos comer. Entonces es como algo muy simple y yo le decía como algo tan sencillo como obtener un empleo sin, o sea, ahorrándonos el discurso de, de qué significa tener un empleo y, y todo lo, cómo funciona el capitalismo y todo eso, obviando eso, eh, la, la necesidad de tener dinero para tú acceder a salud, para tú acceder a comida, para tú tener una vida más o menos... Ajá. Eh, la privatización de todo y todo eso, y cómo nosotros las personas LGBT, eh, se nos reducen las posibilidades de acceder a eso. Eh, los sistemas de salud completamente militarizados, por ejemplo, eh, el tema de los prejuicios en los espacios que se supone que tienen que ser seguros. Eh, y básicamente que algo que nosotros compartimos y que es parte de, del sustento de este proyecto es que no existen como espacios seguros para nosotros. O sea, tú estás en la calle y tú no te, no te puedes sentir seguro ahí, porque o sea, no sabes quién te va a amenazar, quién te va a censurar, si te va a pasar sí, algo sí, y si yeah. te pasa algo. Cuál va a ser la respuesta a eso? Discursos en los medios, y todo. ajá. O sea, tanto, o sea, no solamente la, la violencia estructural, eh, o sea, por parte del Estado y todo eso, sino también eh, los imaginarios eh, de, la, de la cultura. O sea, qué dice la gente común, qué dice el imaginario colectivo, eh, el tema del, del cristianismo y la religiosidad en sentido general, eh, que muchas muchas veces eh, fomentan los discursos de odio y todo esto. Entonces básicamente la maricada se, se gesta como un espacio alternativo a eso. No podemos ir como que un espacio seguro porque también nos cuestionamos eso de, de los se espacios idea, seguros pero sí eh, un espacio alternativo eh, para acceder a aquello que quizás la persona más sobre todo en el ámbito artístico, no hemos podido acceder, porque quiénes son que dominan los espacios, eh, por ejemplo, de los museos, de los centros culturales, cuáles son las obras que se, que se proyectan las ahí. Las publicaciones. Las literarias, perdón. Entonces, todo eso es como una... Nosotros, nosotros estamos haciendo una contrapropuesta, precisamente. Es el este, el este. Eh, igual que Lecturas Queer, ya dentro de todos los proyectos que tenemos, eh, por ejemplo la revista, ahorita con la, con la línea de ropa eh, diseñada por personas eh, lesbianas, por mujeres lesbianas, entonces como estos otros proyectos que son eh, para crear espacios de diálogo, sociabilización, sociabilidad y también activismo ahí, o sea, todo vinculado directamente, diría yo. Yo creo que la, la insistencia que hemos tenido desde Lecturas Queer e, y Catinga Ediciones justamente ha sido un poco eh, construir un camino de, de pensar desde un espacio afrocentrado, si se puede, aunque igual cuestiono mucho esto de, lo de afrocentrado, pero eh, la potencia de qué significa de que personas no heterosexuales, de que personas afrodescendientes, personas negras, personas ra racializadas, se encuentren a pensar qué significa eso de eso tan complejo eh, que se llama identidad y cómo sus cuerpos están atravesados también eh, por una serie de cosas particulares que no ocurren en otros cuerpos. Yo creo que ese ha sido como uno de los de los grandes eh, eh, eh, motores para que todo ocurra, porque como, como decía hace un momento, la o sea, República Dominicana es un país que su base está en, en, en, en estructurar un estado-nación profundamente racista. Y, y las manifestaciones en que se produce el racismo también están en los espacios culturales, o sea, pensar, eh, subjetivar desde una crítica a la heterosexualización del discurso, al racismo, eh, como, digamos, espacio estructurante del, de los cuerpos que habitan en este territorio y construir ese... No, ya, ya ya vuelve voy a ya se ha generado un interés eh, por el tema de, de la poesía, o sea, una persona eh, negra, empobrecida, eh, en un contexto dominicano que se interesa por la literatura, pero quizás no ha podido acceder a una formación, eh, digamos, académica por las cosas que sabemos, eh, la motivación que le da de ver una, una publicación, aunque sea en formato impreso, de, de, de que se le respete como, como, como ser humano, pero también eh, como persona creativa, yo creo que eso también hace un cambio en la, en, la, en la persona que es importante. Yo lo veo, me doy cuenta, cuando veo que las personas que se han ido involucrando tanto con Lecturas Queer y con y Catinga con Ediciones, pues han continuado ejercitando su, su, su producción escritural y yo creo que es sumamente importante porque nos han dicho que ser negro es, es ser un pueblo sin escritura y yo creo que la escritura es un espacio fundamental sobre todo para poder imaginar eh, un mundo digamos eh, más amable para Bueno, nos dejó flotando una hermosa ¡Mija! Sí, ya hablé. ¡Terminé! <risa> nos, te hemos perdido varias veces. <risa> Yo veo el silencio. No, no, esto es que veo es es este esposo. silencio. No. No, justo, justo estaba pensando, esto justo que decías, eh, que tenía esta, esta pregunta en la cabeza, escuchándolas hablar, que, que por qué desde el arte, ¿verdad? Y creo que es, creo que es como que lo respondiste un poco con, con esto que contabas, ¿verdad? De, de ejercer una, o por qué desde las prácticas artísticas, ¿no? Como expandamos la idea de arte, de prácticas artísticas y más allá, como desde esa creatividad, como que quería también... Eh, ¿Cómo compartir eso? ¿Por qué insistimos, que era la pregunta que nos hacíamos ayer, ¿por qué insistimos en trabajar desde esas prácticas artísticas? ¿Y qué nos aportan eh, para, para continuar con este, con este trabajo y para posicionarnos desde estos, desde estos lugares? Y creo que esto que estabas diciendo justo, eh, pues me, me remite mucho a, a esta pregunta que he tenido mientras has escuchado hablar, y, y no sé si... si sí, dale. Eh. Sí, también. Eh, nosotros ahora ahora posicionamos mucho el simplemente crear, porque se supone y se piensa que las personas LGBT siempre estamos problemáticas, tontas, drogaditas, enfermas, etcétera, pero que no podemos gestar pensamiento, que no podemos gestar creación, que no podemos como plantear diálogos ni posibilidades. Entonces, nosotros muchas veces posicionamos más allá del arte, el crear, porque también el arte se ha quedado en una categoría muy elitista, muy academicista, muy occidente y muy blanca, donde generalmente cuando pensamos en arte, ¿en quién pensamos? ¿En un pintor? que Picasso? que el Bosco? Y generalmente son como hombres y son hombres blancos. Entonces, más allá de la idea de arte o de la creatividad, es como la creación, porque se puede crear desde, desde todo, desde el cuerpo, desde el, el maquillaje, desde una palabra, desde cualquier línea que pueda expresar algo que no está ahí todavía o que puede conectar con otras cosas. Entonces, nosotros, más que arte, empezamos a posicionarlo de la creación. Tenemos la capacidad de crear desde lo que se supone no podía crear. Ajá. Sí, me, me, hace, me, me hace mucho sentido. Eh, disculpa, ¿alguien iba a hablar? Dale. Bueno, me hace muchísimo sentido lo que, lo que dice Elía. Yo particularmente me gusta hablar de flujos de artisticidad. Eh, por lo mismo, que ha, lo mismo que está planteando Elía, porque yo creo que el arte, bueno, esta frase, el arte es burgués, lo otro es política también, en los flujos de artisticidad podemos encontrar eh, un espacio político, y un espacio político que vaya a cuestionar esas maneras hegemónicas en las cuales se ha construido o, que, o conceptualizado esa significación de lo que es eh, eh, lo artístico, eh, pero yo creo también en eso de que regularmente cuando se habla, como también decía Lía, sobre lo LGBTQI+, o diversidad sexual, disidencia sexual, solamente hay una obsesión eh, eh, que tiene que ver con, con el tema de obtención de derechos, por ejemplo, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de, de estas instancias, dentro de estos flujos, podemos demostrar que también una manera de desmontar eh, eh, digamos ciertas hegemonías también es necesario eh, cuestionar la heterosexualización del discurso porque la heterosexualidad es el lenguaje y el lenguaje está lleno de palabras que nos están matando porque no solamente está la, esta discriminación que es literal porque por ejemplo aquí en República Dominicana es impensable hablar de, de, de digamos de por ejemplo matrimonio igualitario o que personas LGBT públicamente puedan acceder, digamos, a espacios eh, del poder, también cuestionando eh, qué significa como ese deseo de tener poder, pero también dentro de los lenguajes de, de la escena artística cultural dominicana, o sea, cuando le hace alusión a la pintura y, y, y todo lo que eso significa, por ejemplo, también hay ahí algo que, que está hablando sobre una cosa que tiene que ver con, lo, con, el, con, lo, con, o sea, con la virtud, etcétera. Entonces somos corporalidades que, que, que, ten, que tenemos un cuerpo, y ese cuerpo significa algo históricamente. Yo creo que eh, dentro de esta idea de los flujos de artisticidad, pues hay una reivindicación de los cuerpos más allá de este sistema o deseo de jurídico eh, y de obtención eh, de derechos, que está bien, es necesario, obviamente, pero justamente hay que cuestionar esa, esa, ese adoctrinamiento a la heteronormatividad, porque muchas de esas políticas relacionadas con los derechos están reproduciendo lógicas de la heteronormatividad. Ese deseo, no sé, por la idea de la familia, la idea de, de la adopción, esta cosa ahí muy, muy, normativa, muy normativa que está también dentro de lo que se llama LGBTQI+. Una cosa también interesante es que esto no pasa de manera casual. También todos estos discursos de lo LGBT, de la diversidad sexual y todo eso vienen del norte también. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, el activismo eh, que regularmente se hace y el que circula por los medios de comunicación, por las redes sociales, en la boca de la gente, es todo esto de las ONG. Aquí yo, por ejemplo, tuve una situación hace poco que voy a aprovechar la instancia para para decirlo, donde eh, yo hago un taller de escrituras e imaginarios y trabajé con una organización internacional que supuestamente vela por los derechos de las personas LGBT y el taller que estaba impartiendo de escritura iba sobre eh, eh, sobre estas imaginaciones de personas de la diversidad, de la diferencia sexual y de género. Cuando nos encontramos con los resultados del taller, con palabras que utilizaron les participantes de la experiencia maricón, marica, pájaro, pájara, eh, eh, todas esas palabras que estos jóvenes estaban reivindicando como pensando en esta cosa de la apropiación del insulto y si ya tomo el insulto como algo eh, que no me afecta, ya ahí un poco se desdibuja el daño que puede causar esa palabra, esta organización internacional que supuestamente vela por los derechos y por las existencias de las personas LGBTQI+, dijo que todas esas palabras tenía que sacarlas de ahí. Es decir, que una marica dominicana negra que se identifica como negra, como pájara eh, y como desde todas estas palabras que utilizamos dentro de, dentro de este contexto no se podían publicar porque esta organización internacional no lo permitía. Entonces, uno se pregunta eh, en eso, como ¿qué, estamos, qué, qué, qué, está, qué está pasando. Y claro, esas lógicas del norte, de las ONG, muchas veces están eh, en, en un proceso de higienización de, de nuestras corporalidades, higienización de nuestros deseos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay ahí hay... Eh, a través de, de lo artístico, también un espacio pues, de cuestionar este pacto eh, eh, heteronormativo que muchas veces está también dentro de las comunidades eh, de las minorías sexuales y de género. Sí, justo. Creo que, eh, bueno, parte de, de, de, de otorgar esta beca también es justo para intentar como contrarrestar un poco esa, esas expectativas o esas ideas o, y, y más bien partir como de la confianza y de, de que cada organización pueda desarrollar justo el trabajo que quieren hacer con, con esa libertad para que atiendan a este tipo de, de, de temas en sus comunidades que inevitablemente ustedes son quienes mejor entienden y mejor saben y mejor pueden construir un lenguaje desde esa localidad, y no tanto, como decís, desde, el, desde una herencia que inevitablemente viene del norte, o viene de lo que llamaban occidente, ¿verdad? Como una cuestión que continuar repitiendo lógicas coloniales. Sí, eh, tal vez estaría interesante si brevemente nos cuentan, bueno, yo creo que Johan ya más o menos nos dio una pasada, uh -huh. Pero tal vez hacer hincapié, hincapié en cuál fue el proyecto que se propuso para esta beca en específico. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué aprendieron a, a partir de ese, de ese proyecto? Creo que nosotras también una de las, de las cosas que, que defendemos mucho es que inevitablemente van a, van a haber imprevistos y por eso pues la beca tiene cierta flexibilidad porque surgen, surgen situaciones que quizás no habíamos previsto. Entonces nos interesa montones compartir, que compartan también con, con, con nuestros públicos eh, cuál fue el proyecto que propusieron y al mismo tiempo como qué surgió en el camino o qué ha ido surgiendo porque todavía están en proceso y en, y en medio del, del trabajo. Entonces no sé si hubo como algunos aciertos o retos que no habían previsto eh, o sorpresas que tal vez fueron positivas eh, que quisieran compartir e incluso pensándolo también como para alguien que quisiera... Eh, iniciar o continuar o, o, o, o tener conectar, tipo de, con de, conectar con ustedes, exacto. Conectar con los proyectos que están realizando. Que, que ahí sabemos que, que hay gente que está intentando también iniciar ese camino. Eh, como que, que aprendizajes pueden compartir para, para que quizás a otras personas también se les haga un poco más generoso ese camino. Uh, bueno, <risas> nuestra idea inicial era cómo recuperar un espacio del Estado que tiene un montón de edificios abandonados, pero en Honduras <risas> en el contexto en que vimos que hay un arco presidente es bien complicado trabajar con una entidad gubernamental entonces lo que, por lo que hemos optado momentáneamente es buscar un espacio que nos o sea, no sea el Estado, eh, con eh, la plata de la beca podemos pagar una renta y tener una, como, espacio de formación, ajá, un, un espacio donde vamos a operar. Mientras eh, buscamos los espacios que están alrededor de, del centro histórico que está en condición de abandono, básicamente. Hay unas iniciativas del BID que tienen otros intereses como privados, pero nosotros lo que creemos es como donde nosotros vivimos, rescatar un espacio y hay, desde ahí como hacer actividades con la comunidad. Pero en este contexto no es así nomás, es por un momento. <risa> lo que podemos hacer es tener un espacio pequeño y de ahí como nos queremos ir como expandiendo, digamos. A, eh, poder tener eh, este dinero nos permite como hacer muchas de las actividades que teníamos en mente que, o sea, sin dinero no se hace nada, básicamente. O sea, <risa> este nosotros sobre todo, siempre mismo. hacemos las cosas autogestionadas porque, digamos, lo que yo quiero decir no les parece a la gente del museo, no les parece a la gente acá, así que me queda a mí. Buscar donde yo poner mis cosas y decir lo que yo quiero sin que a mí me censuren porque ya me ha pasado. Por, por, <ríe> por <ríe> todo, ah, porque no soy pero y no soy un señor de 40 años, es que complicado. <ríe> no, es no, no, un ni señor ni de 40 años. <ríe> de <felicidad, Dios. ríe> sí, es Blanco, además. Sí, es, es bien complejo. entonces en esa misma línea lo que hemos venido haciendo, o sea, Como desde nosotros pues. Nos o sea, sabes. yo he tenido que buscar mi espacio, pero sé que hay un montón de gente LGBT haciendo cosas, que no se les da el espacio para que ellos muestren y mientras en los espacios institucionales se les da siempre a la misma gente que, bueno, ya todos sabemos que... Oh, ¿Qué, cosa no sí, tomar la, ¿Qué cosas Tomar los espacios. como... Eh, pues sí, gestionar desde nuestras realidades siempre trae ese tipo de, ¿verdad? de retos gigantes eh, y, por ejemplo, qué, qué tipo de, de actividades o de espacios o, o de dinámicas, Ay. talleres que ustedes hacen son el tipo de cosas que solo ustedes podrían hacer y que quizás, como decís, el museo no va a estar de acuerdo con que se hagan. Tenemos como intereses muy diferentes a lo institucional, digamos. Y es normal, porque, ¿no? Ajá, eh, no vamos tanto a lo estético, sabemos que las personas que pasan por ciertas situaciones tenemos más que decir, que la gente que se le da la oportunidad de presentar las cosas, entonces vamos más como ¿no? por esa eh, línea. Nos interesa mucho la formación de personas LGBT porque aquí hay muy pocos espacios de formación artística, mucho menos que sean accesibles para... En eh, el de diálogo. ¿no? Ajá, que personas que no son heterosexuales o personas como que, o sea, que la gente que hace arte puede tener el privilegio de, de una chamba y además tener uh -huh. como el tiempo para poder hacer sus cosas porque, uff. <risa> Uno si no está la policía, los gris, son los mares, Eso todo, es increíble. <risa> Entonces, Mientras estás pensando en sobrevivir, no estás pensando en formar. Correcto, ¿sabes? entonces lo que queremos hacer es acercar todas estas herramientas a las personas que sí tienen mucho que decir, pero no tienen quizás los medios y cómo servir de plataforma para esto. Y es real. Sí, es o sea, nosotros no somos todos, sino que queremos abrir a, a la gente que, que quizás no pueda. Sí, pero eso quizás es la primera como eh, actividad como grande costó tanto porque estábamos como haciendo un paneo y la idea es empezar como investigaciones y vinculaciones desde la localidad eh, de gente que está haciendo cosas y que al final como si estamos dispersos no somos tan fuertes, entonces empezar como a hacer una red de conectar a todas las personas que están haciendo, porque definitivamente hay mucha gente creando. ¿Cómo ¿no? uh -huh. espacio, es un puente como para conectar a estas personas? Uh -huh. eh un poco yo hablaba en el principio sobre eh, el proyecto que postulamos eh, la idea es generar una publicación eh, una interpretación de esas de esas, de esas corporalidades, esas escrituras, esos gestos artísticos que ocurrieron durante las actividades que se hacían en las lecturas queer y un poco también extendiendo este ejercicio a, a la idea de construir una ficción de una escena o de un escenario de lo queer dentro de, dentro de un contexto dominicano porque eh, no lo hay no, hay, no hay acá en Santo Domingo, no se, no se ha hecho eh, eh, o, o no se hace prácticamente Publicaciones relacionadas con, con, con corporalidades eh, de la disidencia sexual y desde el cuestionamiento también eh, eh, de, de las prácticas racistas que también están eh, dentro de las discursividades eh, que circulan regularmente, digamos, en las poéticas, en la literatura. Entonces la idea es generar esta publicación. Eh, ya habíamos hecho también este encuentro de desobediencias y yo creo que la, el aprendizaje es como... También, como decía chicas, o sea, eh, no vamos a esperar que, que la institución, que el poder, eh, eh, los gobiernos nos den, nos den, digamos, lugares donde estar, hay que inventarlos. Es algo así como no tenemos un espacio, no tenemos un tiempo, por eso tenemos que inventarlo y un poco también construir esta, estas escenas eh, a través de, de esta publicación. Eh, es interesante y es potente porque, eh, o sea, para una persona que, que jamás pensó que iba a ser valorado en relación a, a, digamos, como una profesionalización de lo que es la literatura o, por ejemplo, una drag queen que jamás pensó que iba a participar de una publicación, pues eso, eso es importante también porque eso genera un, una sensación, como decía en algún momento, eh, de bienestar y de ánimo. Entonces, dentro de tanta desesperanza, pues, Enfocarte como en algo que pueda ser como eh, eh, visto materialmente desde tu creatividad es algo bastante po potente porque pues muchas personas eh, eh, eh, eh, están siendo vulneradas constantemente dentro dentro de este sistema heteronormativo y cisgénero, y eso también afecta mucho el ánimo, el ánimo, la autoestima, o sea, no es casual, eh, las estadísticas están ahí sobre los, eh, los asesinatos que ocurren eh, siempre acá en República Dominicana, personas eh, LGBT, los suicidios también, entonces esa, esa vulnerabilidad, pues yo creo que... Que un poco se desdibuja un poco desde un espacio muy micropolítico, eh, se desdibuja pues, cuando ocurren eh, estas instancias. Eh, sobre el proceso, estamos en ello, estamos en ello, estamos levantando esas escrituras eh, y yo creo que para la fecha ya vamos a tener la publicación impresa. Eh, porque hasta el momento pues, ya se han enviado los textos, pero yo creo que, que no, ha, no ha ocurrido como algo que sea que, que diga como wow, algo falló. Porque como es algo tan específico y prácticamente ya lo que teníamos que gestionar era cómo organizar esas textualidades, esas imágenes para la publicación, pues no, no, no ha sido tan complejo en relación, en relación a eso. ¿Y qué sigue? O sea, ahora a futuro, dentro de un tiempo, ¿cómo consideran que lo que están haciendo ahora se va a, se va a expandir o se va a transformar en el, en el tiempo? ¿Hacia dónde podría ir básicamente? Imaginar ese posible futuro. El, el... <risa> es. La pregunta que nadie quiere porque no estamos... <risa> No, no el, el futuro tiempo. no existe. El futuro no existe, pero sí. Uh, ¿Cuál futuro? futuro? Uh, <risa> uh, <risa> uh, no, los, los pregunto como inquietud nuestra también, porque sí. creo que desde Teorética, pues gestionar desde esa vulnerabilidad y desde esa... mañana <risa> no morimos en un taxi colectivo. El... <risa> <risa> A día a día porque... No, en serio. Intentamos hacer hace poco para el 14 en el marco de nuestra propuesta de proyecto contra eh, diálogos sobre contrapropuestas de amor ahí, una intervención urbana. Y se secaron unos tipos intimidantes porque se sentían ofendidos por el contenido maricón de la intervención pública y amenazaron con nuestra vida haciendo bromas de los femicidios que han habido hasta ahorita en Honduras, de uno en específico que fue en un cuartel en la esperanza de una chica que violaron y mataron y quisieron inculpar de que era suicidio. Keila, una enfermera. Entonces hicieron la bromas policía. de eso. La policía la violó y la mató en un cuartel de la policía, en una estación de la policía. Eh, hicieron bromas de eso los tipos y empezaron a amenazar y arrancaron toda nuestra intervención, que eran unos empapelados, que queríamos pasar unas imágenes, pero creo que no están. Después se tomó una foto y eso fue este fin de semana y hasta como el miércoles tuvimos tiempo como para poder respirar y decir ok, esos tipos o sea, estaban violentos y nos amenazaron con muerte y violación porque no les pareció lo que estábamos haciendo. Desde la misoginia, desde la homo, lesbobie, transfobia. Entonces esas cosas se presentan. Hoy pasé y estaba ya queriéndolos arrancar, uh -huh. lo que habíamos... Que solo hicimos no, como cuatro o cinco, porque no pudimos más. Nos sentimos muy amenazados. Digamos, otras personas hacen otras pintas y como no tienen ese contenido, ahí la dejan, pero eso sí les super ofende y lo quieren arrancar. Un ataque personal, un ataque personal. Muy fuerte esa situación. Sí, sí, eso yo, sí. yo encontré un lugar en el mundo a través de la escritura y yo vivo de, de la escritura de manera precaria, pero vivo de la escritura y lo que me da una satisfacción dentro de este planeta que me ayuda a, a todos los días querer continuar en esta vida que es tan complicada y yo creo que un poco la, el mensaje y la motivación de organizar o intentar organizar desde lecturas cuíricas en edición, ediciones que estas personas también encuentren un lugar en el mundo a través de la escritura. Yo pienso que la escritura es un espacio eh, posible donde tú puedes encontrar, eh, voy a decir, un futuro en relación a lo que muchas veces pues, tú tienes programado. O sea, yo me pongo a pensar eh, cuando miro hacia atrás cuando era como muy bebé, cuál era el destino que la sociedad dominicana, el país dominicano tenía para alguien como yo. So, una persona negra, una persona marica, una persona visiblemente fuerte. Entonces, eh, cuando yo veo lo que la escritura ha hecho conmigo, que no todo ha sido positivo, también me ha traído muchos conflictos, muchos problemas, eh, porque claro, es, es un espacio también de disputa. Puedo darme cuenta de que hay algo en mí eh, que me hace como estar acá, y eso es importante. Mi, mi destino quizás será otro dentro de un contexto dominicano o para alguien como yo era, era otro el destino. Yo creo que la, la, la, la escritura pues me dio una posibilidad de, de hacer cosas que jamás iba a pensar eh, o, o que iba a poder hacer. O sea, por ejemplo que puede ser desde encontrar, como decía, este espacio de enunciación de mi existencia en el mundo, o también pensarlo como, eh, o sea, he podido viajar, he podido conocer eh, eh, eh, otras vidas también, la escritura también me ha llevado en esos movimientos a poder ser amada, a amar también, eh, a establecer distancias, pero también acercamientos hacia formas de pensamiento, eh, y yo creo que también eh, hay algo ahí que yo creo que va, va a ocurrir con algunas de, de las personas que están involucradas o involucrándose entre lecturas queer y Catinga que ediciones. Esperanza. Nosotros es, hemos estado llevando, bueno, Pablo ha escribiendo algunas de las como, como pensamientos y cosas que... que que fue extrayendo de, la, de nuestra conversación, entonces queríamos como compartírsela, les vamos a compartir la pantalla, como para hacer un recuento de esto que hemos conversado y ver si, si algo más eh, se si quisieran ahí, si algo detona, algo más, eh, pero igual como una manera de, de tener una memoria de todas estas cosas que hemos estado conversando. Entonces les vamos a compartir aquí Paula Valera. Solo eh, queríamos como intentar también invitar a las personas para, eh, mañana inicia la, inicia la primera actividad eh, del, de conversatorios, información sobre diálogos contra propuestas de amor, entonces para que estén pendientes en las redes de La Maricada y podamos también ahí empezar a construir espacios de diálogo ¿no? respecto a lo que hemos venido hablando más a profundidad. Sí, ya para meternos más de lleno y que puedan conocer un poquito más de cerca el trabajo también que venimos haciendo, eh, mañana por ejemplo vamos a hablar de cómo se puede, o si es posible, <risa> descolonizar la relación con un eh, Más adelante vamos a, estar, va, vamos a estar hablando de relaciones fuera de la norma. Eh, hablamos de homonorma, heteronorma y todo eso, y, y también vamos a tener como una serie de talleres de ilustración, eh, parte por la compa <ríe> eh, Andrea, que va a ser de ilustración erótica. En mi caso voy a dar un taller de poesía erótica, entonces como que para que estén pendientes ahí de las redes de La Americada. Mil gracias. Eh, nada, les comparto como esta y esta recolección que hice de las joyas que ustedes fueron diciendo. <ríe> Espacio biográfico, político, entramado, mis maneras de estar en el mundo, grandes murallas construidas en el espacio social y familiar, poesía confundida en mi piel, otra persona, aprendí a mentir con las travestis. Nosotras mismas, amistad como estrategia política, disidencia sexual, un lugar de resistencia en la heterocultura. Mi primer encuentro con la muerte, el aire de Santo Domingo, hierba Mala Nunca Muere, Poner el cuerpo en mis heridas, micropolíticas desde el activismo artístico. Estaba loca, bajarle un dos al discurso, pensamiento crítico, diversidad, reivindicar su existencia. Nacen las lecturas queer, espacio que levantarnos, es una investigación, una performance. Escucha atenta, generar publicación, archivo de documentos disidente sexual, escritura, fotografía, cine, teatro... Más que un recital, somos determinantes e importantes. Reflexión, pensar, posible lugar seguro. Cuerpos en fuga, encontrarnos, deconstruir. Posicionar la disidencia sexual para hablar por y para nosotras, nosotros, nosotres, inmaterial, en constante cuestionamiento. Imaginar otras realidades, insistimos, resistimos. Pongo el culo, reclamar espacio, redistribución de la riqueza, ¿Cómo podemos realmente afectar las vidas más allá de los proyectos? Espacio alternativo. Maricón, marica, pájaro, pájara, ¿qué está pasando? Higienización, pacto heteronormativo. No existen espacios seguros. Eso tan complejo de la identidad. Más allá del arte, crear. Motivación, que se le respete como ser humano y como ser creativo Ejercitar la producción escritural, la escritura es un espacio fundamental para imaginar un mundo más amable. Construir un camino, hay que inventarlo, construir estas escenas, conocer otras vidas, flujos de artisticidad, desmontar ciertas hegemonías, cuestionar el discurso, el lenguaje, conectar. Yo encontré un lugar en el mundo a través de la escritura, organizar Estamos en ello. ya sé es mi poesía para lectura tuya. <risa> <risa> Robándome las palabras de ustedes. <risa> sí, queríamos como hacer este recuento porque realmente todo esto que hemos conversado, pues es un, es un mundo, es realmente una, una cantidad de, de de cosas que nos quedan al menos a nosotras rondando. Eh, y no sé si, si quizás tienen algo más que quisieran agregarle a esto o algo que comentar al respecto. Yo también tenía la curiosidad de saber si se conocían entre ustedes los proyectos, si alguna vez antes habían conversado o incluso dar la oportunidad de que se pregunten entre ustedes algo. Sí, sí somos amigas. ¿Quién es amigas? Ha ah, publicado con Catinga Ediciones. Sí, yo publiqué en la primera edición de Catingas. Es que yo soy dominicano también. ¿sí? Ah, ah. Sí. Bueno, y ya nos conocimos en una en 2019 en Costa Rica, que fue organizada por el colectivo Operación Queer de Nicaragua, que se llamó Travestismos del Ayer y del Futuro. Hemos performado juntos eh, en un cabaret. Buenísimo. Cuando lo pusimos todo, el culo, la vulva, todo, la carne, la vergüenza, todo. Hasta, hasta apaga el micrófono. La indicación. <risas> bueno, pues no, o sea, creo que no sé si, si quisieran comentar algo más y si no, pues vamos, podemos ir cerrando. Como comentamos al principio, también esto de la virtualidad a veces se vuelve un poco cansado cuando, cuando teníamos planteado dos horas, pero eh, también sabemos que que eso es un tiempo que, que puede ser un poco pesado para, para nosotras y para el público también entonces eh, no, no pasa nada, pero no sé, quisiera también como darles la, la palabra sí, si tienen como algo más que compartir eh, nosotras igual desde Teorética estaremos compartiendo más sobre, sobre los proyectos de ustedes eh, igual por medio de la beca hicimos un, un mapeo que compartimos ayer y que eso ya se puede consultar también en YouTube eh, para quienes quieran conocer un poco más de, de, de dónde viene toda esta, esta conversación y este planteamiento eh, de trabajar como desde estas gestiones independientes desde, desde nuestros contextos y comunidades eh, entonces pues yo quisiera agradecerles un montón por la sinceridad por el tiempo, por la compartir por que... la disposición y pues también por, por todas estas palabras, estas como decía Pablo todas estas joyas que nos dejan de aquí de, de, para, para, para continuar la reflexión. La reflexión. Sí. Sí, sí, A mí me, me gustaría leer algo de mi libro manifiesto antirracista, escrituras para una biografía inmigrante, sobre todo en este momento eh, que estamos hablando sobre estos temas y que las personas que puedan eh, escuchar esto también conozcan esta publicación. Una publicación que ha sido perseguida por la blanquitud, una, una publicación que determinó también muchas cosas en mi vida en relación a, a darme cuenta de cómo el racismo en los espacios de producción de conocimiento, también dentro del mismo feminismo, eh, son bastante determinantes a la manera, a la, al, al momento de tomar eh, decisiones y yo creo que... Eh, como decía, ese, ese encuentro con la escritura es algo que nadie jamás me va a poder, no, no nos va a poder eh, arrebatar a las travestis. Les pregunto a las personas por su isla y me hablan del mar. Le digo de la mía reconstruyéndola. Les hablo del malecón de Santo Domingo, intentándole socializar mi color, mi pelo, la diferencia corporal y mi deseo de escribir un texto que reconfigure el sexo, el régimen heterosexual y su violencia. Construimos islas utópicas esperando el barco que nos lleva más al sur. Aprendo todo sobre las máquinas que hacen el café que nos tomamos, que se toman en el terminal de buses donde la noche anterior dormimos en el suelo. Me hablan de los lobos marinos, de los salmones tecnológicos. Yo desaprendo mi isla y mi género asignado a mi cuerpo en el mismo ritmo de la conversación también. Me hablan de su isla y del mar otra vez. Mil gracias, hija. Sí. Sí, sí, gracias. Creo que con esa nota podemos terminar sí. mi cosa mejor. Sí. Muchísimas gracias de nuevo a, a, los, a ambas organizaciones y seguiremos en contacto. Ojalá que podamos seguir vinculándonos. Y también muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Sí, el... gracias. Mañana tenemos ya la última, la última sesión que estaremos con las otras dos organizaciones que recibieron la beca, que son Espacio C de Guatemala eh, y el Club del Bordado de aquí de Costa Rica. Entonces, invitar también para que nos escuchen mañana y, y igual por Facebook Live estaremos conversando de estas preguntas y otras más que se abrirán. Entonces, sin más, sin más, <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Besos y abrazos a Honduras y a la República Dominicana. <risa> chao. Chao. Chaito, ahora sí. <risa> chao, chao. Muchas gracias. Gracias. De Colombia.